Buenos días y gracias por confiar en Out of the Box. Antes de comenzar, nos gustaría señalar una de las preocupaciones que tenemos, que es la eh, enorme viralidad de la, de la red. Eh, ustedes lo han comprobado cómo se multiplica de manera exponencial el alcance de los contenidos de un programa de televisión cuando entra en la red. La mala noticia... ...es que este, este aumento, este incremento de viralidad... ...es muchísimo mayor de lo que conocemos... ...puesto que se produce no solo en las redes abiertas... ...sino se produce en los grupos cerrados de mensajería... Eh, ...de smartphone, como puede ser WhatsApp o Telegram... ...llegando hasta puntos que ni siquiera somos capaces de, de imaginar... ...pasando directamente a las metas que nos hemos trazado... Eh, ...quisiera recordar o señalar que la más importante... ...es posicionar al pozo como una empresa... ...que es totalmente respetuosa... ...con eh, la calidad de sus productos... ...y con el respeto a las normas de bienestar animal añadiendo un punto que nos parece fundamental, a lo largo de todo su proceso productivo. Por eso nos hemos marcado como objetivo general el comunicar, el mejorar la percepción que, tiene la, que tienen nuestros clientes, en este momento nuestros públicos, sobre el cumplimiento de las normas por parte del pozo, a lo largo de todo el proceso productivo, pero además nos hemos marcado, eh, ...dos objetivos muy concretos, muy específicos... ...que es dar a conocer la posición del pozo como tal... ...y el programa de certificación que ha empezado en este momento... ...pero añadir un elemento fundamental... ...y es que el pozo hace extensivas... ...estas exigencias a todos sus proveedores... ...para conseguir que sea a lo largo de toda la, eh, su cadena productiva... Eh, ...donde se produce el respeto eh, que exige la, la marca... ...no solo en las instalaciones del pozo... ...es importante señalar eh, que en este momento... ...los clientes están siendo muy exigentes... ...con los productos que les son suministrados... ...y hace eh, titular o responsable de esa exigencia... ...a la marca que se lo vende, a la marca que le pone su nombre... Eh, ...podemos recordar dos casos, el de Haribo y el de Sara... Eh, por una parte el fabricante de golosinas a, a, alemán se vio eh, en una crisis reputacional por eh, uso de trabajo esclavo y, y eh, maltrato animal en la, en, por parte de algunos proveedores de Brasil y en el caso de Sara por el trato que se le daba a su personal en Bangladesh. El público no admite en ese momento que las marcas que las empresas le digan que son cosas que suceden fuera de sus muros les exige que se conviertan en garantes de la calidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos o los derechos de los animales a lo largo de todo el proceso. Y cuando contestamos que no sabíamos lo que estaba pasando, caben dos explicaciones, ignorancia, imperdonable o lo que es peor, una complicidad ...y una ignorancia cómplice con lo que está con lo que está sucediendo... ...por tanto vamos a tratar de trasladar todo el tiempo... que el, ...a nuestros públicos que el pozo se hace responsable... ...porque así nos lo exigen de toda la cadena de producción... ...dentro de los públicos tenemos un, el, el, el más cercano a nosotros... ...que es el público interno, el de los empleados... Eh, ...básicamente fuerza de venta, servicio de atención al cliente... ...personal de merchandising, son los embajadores de la marca... ...tienen que saber las, los pasos que hemos dado... ...y tienen que saber transmitirlo... ...por otra parte tenemos unos públicos muy cercanos... ¿Eh? Para los que somos interesantes por las noticias que producimos, pero que no cabe dudar que somos interesantes también por el gasto, por la inversión publicitaria que hacemos, y en la medida que, eh, en esa medida, pues suelen ser más selectivos a la información o más receptivos a la información que les transmitimos. Luego tenemos un bloque de público que está compuesto por eh, los distribuidores, los consumidores finales, el canal Oreca, las empresas de, eh, las cadenas de supermercados, los establecimientos individuales, que en mayor o menor medida pueden prescindir del producto del pozo, pero desde luego esa posibilidad hasta ahí, ...por tanto tenemos que ser exquisitos... ...con la información que les hacemos llegar... ...y trasladarles eh, la sensación... ...de que estamos respondiendo a sus demandas... ...y a sus exigencias... ...y tenemos un último público... ...que se puede comportar de una manera... Eh, ...pues casi hostil... ...o de una manera eh, que, que nos ayude... ...a alcanzar nuestros objetivos... ...que es la, la administración... ...y digo la, eh, ayudar a alcanzar nuestros objetivos... ...porque en la medida que la administración... ...haga más inspecciones... ...las haga con más frecuencia... ...las haga mejor... ...sería más difícil... ...que eh, se produjeran casos como el que se ha producido con nuestro, con nuestro proveedor... ...se hubiera detectado por parte de la administración. Eh, mm, a la hora de dirigirnos a esos públicos... ...vamos a utilizar un mensaje muy potente, muy claro... ...el pozo está comprometido con la calidad alimentaria... ...y con el respeto al bienestar animal... ...y eso se concreta además... ...en que vamos a, a llevar esa, esa, esos valores del pozo... ...se los vamos a exigir que los respeten todos nuestros proveedores... Eh, mm, los mismos compromisos que tiene el pozo lo tiene que tener cada una de las personas que participa de la cadena de suministro del pozo. Y tenemos credibilidad para decirlo, somos la marca eh, que está presente en un mayor número de hogares en España. Tenemos la confianza del público y con las acciones que estamos tomando las vamos a mantener y la vamos a incrementar. Para eso tenemos una serie de estrategias. La primera, la clave es dar notoriedad a los procesos de control de calidad y respeto al bienestar animal del pozo. Sí, no es lo habitual, una empresa no es noticia por los procedimientos internos, pero, ¿qué sucede? Que en este caso, como hemos recibido una agresión, precisamente porque se ha dado a conocer un, proceso, un procedimiento incorrecto, aunque fuera en uno de nuestros proveedores, tenemos que dar en este momento notoriedad a nuestro propio proceso para combatir esa, esa imagen creada. Eh, como parte de la estrategia, y como ya hemos señalado, tenemos que dirigirnos a esos públicos, informar al personal, informar e implicar a los medios de comunicación, a los influencers, a todos los canales de venta en los que participamos, Debemos proponer a la Administración y hacer que se sepa que lo proponemos, que tiene que haber más transparencia y más cantidad de inspecciones. El pozo no tiene nada que esconder. Pedimos a la Administración que suba el número de inspecciones y que además se den a conocer los resultados de manera pública. Y proponemos también la colaboración con las universidades y colegios profesionales de veterinarios. Las técnicas de que disponemos en, en relaciones públicas para afrontar este tipo de retos están claras. Pues la, la web corporativa, en este caso, eh, con la adición de una landing page que sobre la marcha sitúe al visitante en, en un vídeo de presentación sobre las medidas que estamos tomando y las últimas noticias que se van produciendo al respecto, debemos invitar a la prensa y a los influencers a que participen en las operaciones que se hagan de inspección por parte de la entidad certificadora o del pozo a nuestros proveedores, debemos incrementar la, la, la presencia de carteles y la distribución de folletos en los puntos de venta, vamos a mantener el contacto con todos los grupos de interés alrededor nuestro a través del envío de newsletters, vamos a incrementar... Eh, la, ...el número de publicaciones en las redes sociales... ...y vamos a plantear un nuevo paso, un nuevo escalón... ...en las acciones de mecenazgo que ya lleva la, la empresa... ...la táctica que vamos a utilizar para eh, desplegar... ...todo este, este tipo de herramientas... Eh, ...la primera, la más significativa... ...va a ser la inclusión en toda la publicidad del pozo... ...de un, de un, le, de un lema, de un eslogan... ...el pozo comprometidos con la calidad... ...comprometidos con el bienestar animal... Cuando hablamos de desplegar este eslogan en toda la publicidad del Pozo, es en toda la publicidad del Pozo. Cualquier spot de televisión, cualquier spot de cuña de radio tiene que finalizar con una mención a este a eslogan. Este es más, el packaging de todos nuestros productos deberá incluirlo en forma de banner, en forma de ribbon, deberá tener incluida esta, esta leyenda. Proponemos también, aunque sea un tema propio del área de ventas, pero proponemos eh, que se incremente el número de degustaciones que se re, eh, realizan en los establecimientos de venta. Es una ocasión maravillosa para desplegar nuestra cartelería para distribuir eh, folletos. Y proponemos la colaboración eh, con el, los colegios de veterinarios y con las universidades para que se genere conocimiento y además eventos que lo den a conocer sobre eh, la investigación en el bienestar animal y las medidas que se pueden, que se pueden tomar. Y luego por último señalar eh, que tenemos que incrementar el número de publicaciones en las redes sociales. El calendario, como ya les anticipábamos en el contrabriefing, lo hemos extendido tres meses más. Nos sigue pareciendo insuficiente, pero lo cierto es que estas 12 semanas nos van a conducir hasta el mes de, de, de julio, en el cual ya empezaremos a competir con eh, publicidad de vacaciones, eh, pues, temas de veraneo, baño y demás, en fin, que van a dificultar, incrementan el nivel de ruido y, por tanto, proponemos cortar eh, después de, de esas 12 semanas, destacar que la mayor parte de, la, de las acciones se desarrollan desarrollarán durante prácticamente todo, todo el tiempo, pero que hay acciones como los patrocinios y los eventos que necesitarán un periodo previo para poder ser contratados. Con respecto al presupuesto, ya les hicimos constar también en, en el, el contrabriefing que no nos parecía adecuado eh, que se imputara dentro del, mismo, eh, dentro del mismo presupuesto partidas que son realmente o corresponderían directamente a su departamento de publicidad y su departamento de venta. Por tanto, en el presupuesto definitivo lo que hemos pasado son los honorarios de la agencia más los gastos de producción y los gastos nuevos que aparecen como pueden ser el de las acciones de mecenacos o las producciones de vídeos que vamos a necesitar para contar lo que estamos lo que estamos haciendo. Eh, al final de esos tres meses, en julio. Proponemos que eh, se haga la evaluación de lo que hemos de lo que hemos realizado. Y bueno, y ahí tenemos dos, dos, dos grupos de herramientas fundamentales. Por una parte, las métricas que estamos acostumbrados a manejar, número de visitas en la. cómo han subido el número de visitas en la página web, cómo ha subido el registro en las redes sociales. o el alcance de las publicaciones, notas de prensa que se han distribuido por parte de los medios y demás. Pero entendemos en una crisis reputacional de este tipo, y teniendo en cuenta lo que hablábamos desde el principio de la intervención con respecto. ...a esa zona negra de opinión de los mensajes... ...que se hace necesario realizar un estudio de opinión... ...al principio, al final, tracking por el medio... ...que nos permitan evaluar realmente cómo se ha movido... ...la percepción del público sobre, sobre el pozo. Pensamos que están, eh, en este momento... ...el Grupo Fuertes del Pozo, en la, en la línea correcta... ...han decidido certificar la empresa... ...se va a exigir a los proveedores... ...que mejoren también sus normas de calidad... Y por eso pensamos en este momento, que con una adecuada acción, la situación puede resolverse de manera, de manera favorable. Les agradecemos de nuevo haber contado con Out of the Box y en este momento quedamos a su disposición para cualquier pregunta.